Un cuarto más un cuarto. Si ustedes observan, tenemos los dos denominadores idénticos, iguales. Para sumar dos números fraccionarios con el mismo denominador, pasamos el denominador al otro lado del signo igual. Y los numeradores los sumamos. Uno más uno igual a 2 el denominador lo pasamos del otro lado del signo igual todavía lo podemos reducir podemos sacar mitad y mitad de 2, 1 mitad de 4, 2 pasamos al siguiente ejemplo 3 octavos más 2 octavos como pueden ver los dos denominadores son idénticos. Por lo tanto, para sumar dos números fraccionarios con el mismo denominador, pasamos el denominador del otro lado del signo igual. Y los numeradores los sumamos. 3 más 2 igual a 5. Y el denominador lo pasamos del otro lado del signo igual. En este caso ya no podemos reducirlo más. Pasamos al último ejemplo: 5 tercios más 1 tercio. Nuevamente observamos que los dos denominadores son idénticos, y para sumar dos números fraccionarios con el mismo denominador, pasamos el denominador del otro lado, al signo igual, y los numeradores lo sumamos 5 más 1 6 y el denominador lo pasamos del otro lado del signo igual todavía lo podemos reducir podemos sacar tercia tercia de 6 2 tercia de 3 1 y el resultado es igual a 2 les dejo unos ejercicios para que practiquen si tienen alguna duda Escríbanos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.